Ministro, muchas gracias por esta entrevista con, con el Museo Malvinas en un día muy especial porque es el día de la reafirmación de los derechos soberanos en nuestras Islas Malvinas, pero también el sexto aniversario del museo y usted tuvo un, un, un compromiso y una participación. ¿Cómo fue la construcción, la decisión política de hacer este museo en ese contexto que tiene que ver con una cuestión de Estado como lo es la causa Malvinas? Bueno, primero hoy 10 de junio, tal como vos decís, una fecha muy importante para todos los argentinos. Muy hermoso y te felicito por el acto que hemos, que hemos realizado. En el recuerdo, en nuestro corazón, siempre presente los excombatientes de Malvinas, tanto los que, los que murieron, como los que lucharon con tanta dignidad, como los que hoy siguen luchando. Y, y recordar el sexto aniversario del museo, ¿no? ...un museo que tuve el privilegio de conocer desde, desde las primeras ideas... ...las primeras ideas que compartió con nosotros la, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...me acuerdo de aquellas reuniones en la Quinta de Olivos... ...me acuerdo aquellas reuniones en, en su despacho... ...cuando nos presentaba la necesidad... ...nos planteaba la necesidad de, de hacer un museo que recuerde... ...integralmente la Malvinas, no un museo de guerra, nos decía, sino un museo integral. Trabajo junto a Oscar Parrilli, que era el secretario de Presidencia... ...al primer director que escribió el guion del museo, Jorge Giles, su entrega, su trabajo... ...y como, como lo hace siempre, Cristina siguiendo paso a paso cada una de las, de las etapas. ¿no? Y una construcción que se hizo en muy pocos años y me acuerdo ese, ese otro 10 de junio cuando izamos la bandera, cuando ingresamos al museo, cuando se proyectó en la, en la, sala, en la sala prólogo aquel 360 que nos emocionó tanto y la, y la recorrida que de alguna manera eh, hacia, materializaba las ideas de, de este museo que evoque a nuestras Malvinas y que nos invite a luchar todos los días por la defensa de nuestra soberanía. ¿no? Nosotros sabemos el valor que tiene para usted la bandera y lo que hemos trabajado para poder, y hoy, inaugurar una segunda bandera en el Museo Malvinas, pero es un año belgraniano, ¿no? desde lo que significa también esa mirada, y también se cumplen 200 años de izamiento por primera vez del pabellón patrio. ¿Cómo se vive en este contexto de la pandemia esta, esta mirada de Belgrano y esta... Causa de Malvinas que está tan presente en el pueblo argentino. Sí, recién cuando izábamos la bandera, esa bandera tan, tan hermosa, y felicitaciones a vos como directora a todos los trabajadores del museo por, por la presencia, ¿no es cierto?, de nuestra bandera ahí. Cuando se elevaba, escuchábamos a aurora en la voz de, de Volonté, y eso que cantamos tanto desde niño, ¿no? Del sol nacida. ...que me ha dado Dios... ...y es cierto que las banderas nos las dio Dios... ...pero también nos las dio un hombre extraordinario... ...como fue Belgrano... ...y alguien que es un ejemplo... ...de esto de luchar contra el colonialismo... ...de luchar por la libertad... ...nos llama la atención cuando... ...vemos en este año de Belgrano... ...que vivió justo 50 años... ...el 3 de junio fuimos a conmemorar su nacimiento... Y él nace en esa Buenos Aires bajo la bandera española, esta era una colonia de España, había un virrey. Y muere después de luchar, luchar muchísimo, con la bandera de nuestra patria, con la bandera celeste y blanca. Y la bandera que él había creado. Sus luchas en ese símbolo. Realmente un verdadero ejemplo, una lucha... ...que tuvo muchos días triunfales... ...pero también que conocía la derrota... ...el desastre de Huaki, allá en el norte... ...Vilcapugio, Ayohuma... ...toda esa maravilla que es el éxodo jujeño... ...Tucumán, la batalla de Tucumán... ...y la batalla de Salta, ¿no? ...tan importantes para nosotros... El, ...el juramento ahí de la bandera... ...de todo el ejército... ...en el río que hoy se llama Juramento... ...y entonces esos símbolos creo que son... ...que son fundamentales... Por eso cuando pasamos para acá y vemos el museo, cuando venimos y estamos por aterrizar en el aeroparque, nos arrimamos a la ventanilla y vemos que ahí se dibuja ese espejo de agua y las dos islas antes de, de aterrizar. Y cuando vemos la bandera flamear, recordamos, evocamos y nos impulsa a esto de la lucha contra el colonialismo, ¿no? que para mí el colonialismo es uno de los estigmas más terribles de la humanidad, el colonialismo encierra esa idea que hay pueblos superiores y pueblos inferiores también el colonialismo encierra la, la idea del racismo ¿no? cuánto daño se ha hecho, cuánto daño y, y nosotros todos los argentinos por nuestra constitución, por nuestra formación cultural, por nuestra educación por nuestra memoria histórica, estamos obligados a luchar contra cualquier forma de colonialismo y estamos obligados a luchar por nuestra soberanía, por la defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Usted estuvo dos veces en las Islas Malvinas y no hay un tema que no sea tan transversal y que marque la pertenencia. Hoy el propio film Firmus hablaba del 90% de la población acompaña la causa. ¿Cómo se trabaja o se construye Malvinas desde lo que es el rol del Ministro de Cultura o lo que es esta, esta nueva etapa de la cultura en Argentina? Bueno, creo que todos los ministerios en la Argentina tenemos un rol importante para esto. Todos estamos comprometidos en esta defensa de la soberanía. Hay dos ministerios que son bueno, todos, por supuesto, la Cancillería, la Secretaría que lleva adelante Filmos, pero desde educación y desde cultura es mucho lo que podemos hacer. ¿no? Eh, aquellos actos que vivimos nosotros desde niños, con, rodeados de guardapolvos blancos, nuestras maestras enseñándonos, ¿no? mostrando el mapa de las Malvinas, eh, desde la cultura, desde las expresiones artísticas, cuántos poemas sobre Malvinas, cuántas canciones, evocamos siempre a... Atahualpa Yupanqui, La Hermanita Perdida. Cuántas obras de teatro nos han conmovido mucho recientemente, aquella que se estrenó en la Universidad de San Martín y que después se va a desarrollar en el Teatro General San Martín. Compartimos junto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires una presentación en, en los espacios web en estos tiempos de pandemia. Así que sin duda la cultura en esto tiene un rol central. De alguna manera la existencia de este museo, mantener este, este museo, traer a los niños y a los jóvenes para que lo disfruten, para que se formen, para que aprendan. Y todo lo que podamos hacer este, a nivel nacional es poco. Y, y sin duda eh, eh, la cultura es... Eh, uno de los pilares, uno de los motores fundamentales de esta, de esta idea de soberanía. ¿no? Preguntas finales. El otro día Pedro Saborido nos decía que un país más justo incluye a Malvinas. Es decir, ¿Usted qué, qué piensa sobre esa, esa construcción o esa, o esa mirada? Sí, por supuesto que la, la inclusión es fundamental. La inclusión, bien saborido en, en utilizar esa palabra, el incluir. Y también creo que lo tenemos que pensar a, a Malvinas, tenemos que pensar Malvinas con todo ese mar extraordinario, con las islas que la rodean, con la Antártida, como un territorio de paz y como un territorio sudamericano. Nosotros creemos fervientemente en la unidad sudamericana, igual que Belgrano, que tenía esa concepción de una patria sudamericana. Y, y en este la unidad y la inclusión son factores este, fundamentales. Hoy cuando inauguramos la línea de tiempo y la sala prólogo veíamos un homenaje al equipo de antropología forense y recordamos también a nuestros soldados caídos que están en el cementerio de Darwin en nuestro territorio allá en las islas. Eh, ¿Cómo se vive y cómo se, se va construyendo el relato y se va actualizando también el museo en lo que es un presente que, que marca también una visión mirando hacia el futuro. ¿no? Bueno, primero ahí estábamos viendo la línea de tiempo, felicitarte por la restitución de aquellos hitos que se habían borrado. Venimos de cuatro años donde se había pretendido borrar la historia, la memoria histórica de la Argentina. No olvidemos que se nos habían sacado a nuestros próceres de los billetes, hombres tan extraordinarios como como San Martín y Belgrano saca, parece increíble, ¿no? Sacado de los billetes, Belgrano. Ahí en Tecnópolis la destrucción de la imagen de, de San Martín. Sacar todos los cuadros de la casa de gobierno que habían sido donados por los presidentes y por las autoridades de, de los gobiernos de nuestra América para celebrar el Bicentenario, el Salón de los Patriotas, bajar. Macri diciendo, querido rey, pidiendo perdón aquel 9 de julio, que, estaba, que los patriotas estaban angustiados. Por eso esta tarea que se está haciendo y que hace muy bien el Museo Malvinas de recuperar aquellos hitos, ¿cómo puede ser que en el Museo Malvinas hayan borrado las invasiones inglesas? O esa gesta extraordinaria como es la vuelta de obligados, la defensa de nuestra soberanía frente al ataque inglés y francés. Y entonces son este, hitos que tenemos que, que recomponer y bueno, la tarea del de, el equipo forense allí en el cementerio y la valoración de los que allí quedaron siempre ¿no? Atahualpa Yupanqui los decía en nosotros, nuestros muertos para que nadie quede atrás y esa presencia que, que nos invita al homenaje permanente y a seguir luchando por la soberanía Siempre de la paz, Edgardo, siempre de la paz. Nosotros somos pacifistas. Acá hay un faro que también se empezó a iluminar, gracias a usted, eh, eh, a partir del 2 de abril que dice soberanía, verdad y justicia. Y uno piensa en este contexto de tiempos tan complejo, y tan difícil de pandemia y después de Malvinas comenzó un camino de transición a la esperanza. Y uno piensa, ¿cómo se construye Malvinas mirando a las generaciones venideras y, y también construyendo Malvinas con alegría? ¿Cómo, cómo se hace ese, ese, ese camino? ¿Cómo podemos mirar lo que viene después de todo esto? Bueno, estamos en tiempos de pandemia, eh, estamos viendo que hay algunas ciudades que ya empiezan a dar índices que nos posibilitan este, imaginar empezar en fases de, de recuperación. Esto es muy importante. Es muy importante en estos tiempos eh, imaginar ese país federal, ¿no? como somos una misma nación, pero con características distintas, con, con estas particularidades de la diversidad cultural y con realidades distintas. Y esta, el salir de esta pandemia nos está enseñando ese camino, que vamos a recorrer este, caminos eh, distintos en esta salida. Y la pandemia, sin lugar a duda, nos deja muchas enseñanzas. Veníamos de un país que no tenía Ministerio de Salud, veníamos de un país que no tenía Ministerio de Cultura, veníamos de un país que, que apostaba al sálvese quien pueda, al individualismo, a esa cultura de la meritocracia. Creo que esta pandemia nos ayuda a reflexionar que acá, como dice el Papa Francisco, compartimos todos una misma barca, la humanidad comparte una misma barca, y la salvación no es individual, sino es en conjunto. Por eso, ojalá, salgamos fortalecidos. Yo siempre recuerdo en estos días a, a Julio Cortázar. Julio Cortázar vino a despedirse de la Argentina, él sabía que, iba, sabía que iba a morir y en el aeropuerto de Ezeiza da sus últimos testimonios a la prensa. Y todavía, Alfonsín ya había ganado, pero todavía no había asumido, todavía estaba Viñones, el último presidente de la dictadura cívico-militar. Y ahí Cortázar dice de la importancia de saber transformar tiempos dolorosos, tiempos de muerte, en tiempos de esperanza y en tiempos de construcción. Esta pandemia que tanto espanta y mata, esta pandemia que, canta, que tanto a toda la humanidad genera las imágenes de dolor que hemos visto. Tantos muertos los Estados Unidos, más de 100.000 muertos. Nuestros hermanos en el Brasil, más de 30.000 muertos y esas imágenes de tanto dolor nos tienen que enseñar a lograr revertir la situación de este mundo que yo creo que iba por mal camino y que esta pandemia es como una señal de, de alarma ¿no? una señal de alarma que nos nos enseña esta salida solidar, solidaria, esta salida en conjunto esta salida donde la, el acervo cultural científico es fundamental aquello que tanto este, insistimos nosotros en la necesidad de una ciencia nacional, ¿no? soberanía científica. Porque soberanía es defender nuestras islas, pero es defender a todo nuestro país y a todo nuestro pueblo, la soberanía científica. Y entonces creo que el camino es ese, lograr salir de una situación de dolor y transformarla en una situación de construcción y de esperanza que nos encuentre a todos unidos. Como decía Cortázar, ¿no? esas islas iluminadas por el fuego en el Atlántico Sur. Muchas gracias. Ministro, por, esta, por este encuentro con los trabajadores, las trabajadoras, en este día tan especial para nuestro derecho soberano, pero también para lo que significa este museo. Gracias, director. Te reitero las felicitaciones a vos y a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores del Museo Malvinas.